unidad dedicada a doquear vamos a crear un proyecto y un mapa mental con la bibliografía. Primero crearíamos un proyecto, después vamos a añadir PDFs y referencias al, pro, al proyecto y al mismo tiempo si ya tenemos notas ya creadas en los PDF con el, el lector de PDFs, Vamos, va, vamos a ver cómo se incorporan todas esas notas a, de, a, a las referencias y también cómo se extraen. Vamos a ver que en primer lugar lo que tenemos que hacer es monitorear la carpeta en la que tenemos los PDF. Es una gestión parecida a la que hemos realizado si hemos visto el gestor Mendeley incorporando una carpeta de, del equipo que contenga PDFs. En, en Mendeley le hemos llamado crear una carpeta inteligente. bueno pues eh, Es algo parecido eh, lo que hace 12AR para incorporar la carpeta que tengamos en el equipo con una serie de PDFs con anotaciones vamos a crearnos en primer lugar un proyecto desde la pe pestaña proyecto, nuevo proyecto si tenemos anotaciones y PDFs con anotaciones lo vamos a hacer en la segunda opción si no tenemos documentos lo haríamos arriba porque nos va a pedir ahora que incorporemos un archivo BigText con, eh, con referencias. Nos hemos exportado un archivo BigText con referencias que ya teníamos en otro gestor y ahora, después de darle un nombre al proyecto, vamos a buscar ese archivo BigText en nuestro equipo es este archivo, decimos que lo encuentre, decimos que finalizamos, inmediatamente tenemos esas referencias en la parte derecha, y estas referencias lo que vamos a poder hacer es irlas incorporando al mapa mental que ahora mismo nos vamos a crear. desde la pestaña Home vamos a crearnos un nuevo mapa primero antes que nada nos tenemos que poner en la pestaña en la, del, del curso gestores curso que ya tenemos aquí a la izquierda decimos que crear un nuevo mapa usar el proyecto que tenemos creado le vamos vamos a llamarle bibliografía y notas y ahora ya empezamos a crear nodos, pero el primer nodo que tengo que crear es el, precisamente el monitoreo de la carpeta con los PDFs. Me pongo en el nodo raíz, que es el único que tengo, digo que añadir carpeta, antes me dice que salve el mapa. Y ahora vamos a buscar la carpeta de los con los pdf en el equipo. Importado aquí tenemos ya la carpeta. Vamos a esconder los atributos. Estos son los atributos que nos presenta para que veamos, eh, toquear, para que veamos el mapa más claro, luego ya hablaremos de los atributos. Decimos que... quitar atributos... Bueno, y aquí tenemos la bibliografía que nos ha incorporado. Ahora vamos a crear los nodos, se trata de crear, este es un nodo hijo, de crear nodos hermanos con las categorías, me pongo encima y creo un nodo hermano, que le voy a llamar introducción. Vamos a crear unos pocos nodos, otro nodo hermano, ahora voy a crear un nodo hijo de criterios y otro nodo hermano de, de pedagógicos dependiendo de criterios. Para que veamos cómo es, bueno, ya tenemos creadas unas categorías. Ahora vamos a incorporar referencias y PDFs al mapa. Por ejemplo, Voy a incorporar esta referencia. Vamos a pasar otra referencia. Este PDF lo voy a pasar a Introducción. Este PDF lo voy a pasar a modelos, a introducción. Lo interesante de doquear es que nos lleva al lugar donde está o bien la nota, o bien el capítulo que tenemos señalado. Nos va directamente a la página. En Doquear, además de acudir directamente al PDF, nos permitiría añadir notas sueltas. Nos figuraría aquí la nota y si queremos ir directamente a la página donde está la nota o el capítulo solamente tendríamos que pinchar e iría directamente al lugar donde está. Vamos a verlo con otro documento. este es el documento pinchamos aquí iría al capítulo y la página que nosotros queramos donde tengamos el capítulo señalado o la nota o el subrayado bueno pues con esto acabamos la unidad ya hemos visto cómo se crea un mapa mental con la bibliografía.